Hola, ¿cómo están? Los saludamos una vez más desde el Estudio de Televisión de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El impacto de la obesidad en el deporte es el tema de la siguiente cápsula. El día de hoy les vengo a platicar sobre el tema de cómo impacta la obesidad en el deporte. Primeramente, eh, les voy a definir qué es la obesidad según la OMS. Esta la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que obviamente perjudica la salud. ¿Y cómo impacta la obesidad en el deporte? Eh, es muy importante que al tener esta enfermedad ya no nos permite tener eh, un balance energético en el organismo, que obviamente. Eh, estamos gastando menos calorías de las que estamos consumiendo y obviamente aquí se va generando más acumulación en obviamente en nuestro organismo porque esta enfermedad ya no nos permite realizar ciertas actividades obviamente ganamos más masa grasa y ya no podemos perderla y obviamente las principales consecuencias en el deporte que se generan a través de esta enfermedad son los problemas de huesos y articulaciones eh, otros también como la dificultad para desarrollar obviamente eh, su actividad que realizan o alguna otra nos también nos perjudica en la eh, respiración y obviamente algo que siempre es muy notorio es el cansancio Alguna otra como también es muy importante obviamente en los chicos que pues diariamente están practicando, entrenando. Siempre eh, debido a esto hay muchas lesiones. Entonces en un deportista obeso hay que manejar muchos cuidados para no llegar a tener pues más, mal, más lesiones graves o que algún otro factor se vea más alterado. Bueno, nosotros aquí como en la clínica eh, manejamos varios equipos, eh, ya hemos tenido casos de algunos chicos que nos llegan eh, con un peso más de lo que deben de pesar y ahorita estamos trabajando para mejorar es, esos objetivos y obviamente que se vean cumplidos para que ellos sigan realizando obviamente las actividades que les gustan y que nos sigan representando a la UAS en el deporte y um, ahorita eh, nosotros como nutriólogos eh, estamos teniendo un papel muy importante en el deporte ya que obvio pues eh, Estamos generando dietas para ellos, obviamente para que mejoren estos y obviamente su rendimiento deportivo se vea de que vaya mejorando día a día. Bueno, el día de hoy los invito a que nos vengan a visitar aquí en la clínica universitaria en el área de nutrición que se encuentra en la unidad norte que pertenece a la UAS. Invitamos a personal docente y a los deportistas de la UAS a acercarse si tienen eh, alguna enfermedad de este tipo o alguna otra y pues en lo que los podemos ayudar, aquí nos encontramos y estamos a su servicio. El Laboratorio de Biología Molecular e Inmunología de la UAS brinda sus servicios a la sociedad en general con costos de recuperación. Esta es nuestra área de recepción, en esta área de recepción lo que hacemos es, el paciente llega con su, con su orden, se le toman aquí sus datos eh, nombres datos generales etcétera etcétera una vez que ya el paciente queda registrado en esta bitácora pasan al área de toma de muestra esta es nuestra área de toma de muestra y aquí es donde se toma la muestra normalmente nosotros lo que recibimos aquí es biopsias de piel biopsias de, este, de riñón y aquí tomamos muestras de sangre periférica. Una vez que ya el paciente se registró en la bitácora, se le tomó su muestra, pasamos al área donde se hace realmente el, el diagnóstico. Este es el espacio en donde se realiza el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes eh, él es un estudiante de la escuela de, de medicina él está haciendo ahorita su servicio social y él nos está ayudando ahorita al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes auto yo soy su Carrillo, soy, Carrey, soy médico para el servicio social y yo estoy aquí haciendo el servicio en la red de rutina en la red de rutina nos ayuda principalmente nosotros a ofrecer un servicio al público en general para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, ya sean enfermedades dermatológicas, enfermedades de reumana, enfermedades de distintos padecimientos. Este, aquí se ofrece el servicio al público en general y lo que hacemos pues, en base al suero o a la toma de una biopsia, realizar diversos diagnósticos con diferentes este, técnicas, que pueden ser de inmunofluorescencia, Western Blood, este, ELISA y algunas otras que, que son más particulares y pues nada más, eso es como el servicio que se brinda en esta área. En todos los laboratorios que se diagnostica autoinmunidad hay una prueba que le llaman el estándar de oro. Esa prueba que le llaman el estándar de oro es la prueba de anticuerpos antinucleares y ese se realiza a nivel internacional en todos los laboratorios que se dedican al diagnóstico de este tipo de enfermedades. Una vez que ellos hacen aquí las inmunofluorescencias en células F2, eh, eh, tenemos que pasar al cuarto de microscopios. Eh, aquí, después de que terminan de hacer allí la, eh, la técnica de, de inmunofluorescencia en células F2, tenemos que revisar las muestras en... Eh, a través de microscopía y lo podemos hacer por microscopía en campo claro o por microscopía de fluorescencia ahorita nosotros tenemos aquí nuestro equipo de microscopía por fluorescencia tenemos un software que nos ayuda a analizar el patrón de fluorescencia que tiene cada uno de estos pacientes y ya eso es lo que nosotros le reportamos al médico que solicita el estudio el patrón y el título de los anticuerpos antinucleares que le solicitan al estudio, y en base a eso, y en base a la clínica, el, el médico que mandó al paciente determina si tiene o no tiene tal o cual. La Certificación Internacional de Soporte Vital Básico para Profesionales de la Salud es una competencia extra con la que egresan los licenciados de enfermería de nuestra universidad. Mi nombre es eh, Coetomox Soto Gómez, eh, soy docente investigador de la Unidad Académica de Enfermería de la UAS. Soy instructor de los diferentes programas en atención a emergencias, tanto por lo que viene siendo la AJA como EXI. Ahorita nosotros actualmente dentro de la unidad académica les ofrecemos una competencia extra a los alumnos que están por egresar, en este caso Servicio Social. Se trata de lo que es el curso de soporte vital básico para profesionales de la salud. Si bien este curso eh, normalmente externo a la universidad lo pueden encontrar con ciertas empresas, que les genera algún costo hacia los alumnos. Aquí en la unidad académica se hace el esfuerzo para que los alumnos que sean egresados lleven estas competencias a su práctica clínica porque van a empezar con el servicio social, entonces es un plus que maneja la unidad académica, aparte de que son egresados orgullosamente UAS llevan este tipo de certificación porque les ofrecemos la certificación internacional. La certificación tiene una validez de dos años a partir de la fecha de que ellos toman el curso. Ahorita, en esta generación que está por egresar, estamos certificando 298 alumnos, los cuales obtienen su certificación después de que aprueban las habilidades y en este caso, pues bueno, las destrezas, así como los exámenes pertinentes y posterior a eso se les entrega la certificación, tiene una duración de dos años, posterior al término de los dos años ellos tienen la opción de volver a realizar este, la recertificación, o bien ya no sea, um, a lo mejor aquí en la universidad la pueden hacer por la parte de fuera, como es una certificación internacional tiene validez aquí y en todos lados, en este caso si el alumno llega también a solicitar empleo, ya cuando termino un servicio social, pues es un plus para él que en este caso las personas que lo vayan a contratar se den cuenta que cuente con las habilidades y normalmente dentro de la constancia vienen alguna serie de requisitos, vienen unos folios con los cuales también las personas pueden garantizar que están tomando el curso dentro de la unidad académica. La unidad académica de enfermería somos centro internacional de entrenamiento.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 y Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones Espaciales Veamos a continuación una entrevista sobre la importancia de la nutrición deportiva El día de hoy los quiero invitar a que conozcan un poquito sobre el proceso que se tiene eh, con anterioridad al momento de hacer un plan de alimentación para nuestros atletas este comienza desde que se forma el expediente clínico. El expediente clínico es muy importante porque es la pauta que nos va a, a dar a conocer las costumbres de nuestro paciente, sus horarios de comida, si eh, consume algún suplemento, este, alergias alimenticias, si tiene, si consume algún medicamento para alguna enfermedad que tenga en especial. Conocer si practica algún deporte físico, sus intensidades, a qué hora se entrena. Esta va a ser como la pauta que nos va a dar para conocer un poquito más a fondo a lo que es nuestro, nuestro atleta. Después de eso, se da este, la toma antropométrica. Se le toma a nuestro paciente lo que es peso, talla, circunferencias de algunas partes del cuerpo, pliegues diámetros. Esto por, para conocer un poquito sobre eh, la composición corporal que tiene nuestro paciente, cuánto músculo tiene, cuánta grasa tiene, si está en sobrepeso, si está en bajo peso, o ver este, qué es lo que ocupa en ese momento. Entonces esta parte es muy importante porque, porque de ahí nosotros partimos para poder dar un plan de alimentación especializado a lo que lo ocupa. Es muy importante también hacer el hincapié que el seguimiento es cada, cada mes para ver cómo va cambiando este, la composición, lo que es de... De, de nuestro atleta, ver si, si le está funcionando la dieta, ver si se si ocupa a adicionarle algo más para poder tener una eh, intervención aliment alimenticia adecuada. Es muy importante que la alimentación se acompañe con alguna actividad física para que se tenga este, eh, una mejor intervención y se tenga un cambio pues, más satisfactorio. Cuando se tiene eh, una alguna fractura o lesión, este es importante volver a evaluar a nuestro paciente porque el gasto energético es diferente. Cuando se sufre alguna fractura o algunas esquince, el gasto, el gasto energético aumenta. Entonces hay que también ver este, qué, tan, qué tanto es este, bueno que se aumente porque hay un cierto riesgo de que se pueda aumentar también de peso. Entonces hay que ver qué tipo de fractura o, o lesión se tiene para poder tener este, una dieta adecuada de acuerdo a la evaluación que se va a tener. ¿Sí? Eh, el servicio de alimentación eh, está abierto para eh, el personal docente y también a los alumnos y más que nada eh, a nuestros deportistas que están dentro de, de la universidad. Se atiende de 9 de la mañana a 6 pm. Aquí la, eh, se tiene un consultorio, aquí en la Unidad Norte y se tiene otro consultorio en el campus eh, UAS en eh, la parte de lo que es el DAP. Son dos consultorios lo que, los que se manejan. Si quisieran agendar una cita es venir aquí eh, a, a la unidad norte para poder nosotros checar la gente y poderlos mandar donde esté como más disponible. A continuación les presentamos dos importantes producciones bibliográficas de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión tenemos al doctor Alberto Ortiz que nos presenta su última obra Contra el mar. Imaginario, verosimilitud y percepciones acerca de la guerra entre el bien y el mal según la cultura cristiana occidental. Doctor, ¿podrías decirle a nuestro público de, de qué versa tu nuevo libro? Pues se trata de un ensayo eh, en el cual propongo algunas cuestiones para analizar este enfrentamiento tradicional entre nuestra percepción del mal, el mal natural, el mal social, el mal preternatural, o sea el diabólico, el que está más allá de nuestra comprensión eh, y, por supuesto, las posibilidades que el bien tiene para enfrentar. O sea, es una dicotomía, es un encuentro entre el pensamiento alrededor de las amenazas malignas principalmente y nuestra realidad. Es un tema que se ha discutido durante eh, muchos siglos y que está muy cercano a este imaginario mágico alrededor de la demonología. Por supuesto, con todas estas aristas que tienen que ver eh, con la magia, con el esoterismo y con el pensamiento hermético. Lo que quiero hacer en el ensayo es proponer una respuesta de cómo el hombre, especialmente en la cultura occidental, ha luchado contra el mal, tanto para defenderse como para promoverlo. Porque se trata de una combinación de factores que están muy metidos al pensamiento cultural en las sociedades, especialmente en, en Occidente. Somos herederos de un pensamiento mágico que instala a la malignidad como un personaje presente. Lucifer está constantemente acechando en la mentalidad de la sociedad y tiene distintos rostros. Y esos rostros hay que sostenerlos en algún momento, hay que contrarrestarlos. Por lo tanto, ese es mi análisis y eso es lo que propongo en este nuevo libro que espero disfruten espero que también nuestro público lo pueda disfrutar, para poder adquirir este libro este, lo podemos buscar por, por, por internet o bien eh, con la editorial Buena Prensa, que, que son quienes tuvieron a bien eh, sacar a la luz esta, esta obra. Creo que aquí en Zacatecas lo, lo pueden encontrar en la calle Fernando Villalpano. Doctor, pues no nos queda más que agradecerte tu presencia y pues enhorabuena y pues mucho éxito con esta nueva publicación. Gracias. Gracias, estimado público, nos vemos la próxima. El día de hoy nos encontramos con la directora de la unidad académica de letras, Mónica Muñoz Muñoz, quien nos hablará un poco sobre el proyecto literario que tienen dentro de la unidad. Hola. Bien, eh... El principal proyecto editorial que tiene la Unidad Académica de Letras es la revista Redoma, una revista que está alojada en la, revista, en la plataforma de revistas científicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es una revista que come, cuyo primer número salió en julio del año pasado y que hasta nuestros días ha, eh, ha completado cuatro números. El próximo número va a salir el, el, también el primero de julio. Es una revista que tiene el apoyo de grandes Personalidades de la cultura, eh, alguien eh, lo habrán escuchado, por ejemplo, Roger Chartier está dentro de nuestro parte de, de, de, de, de, es parte del consejo editorial, Carlos Lomas, este español que promueve tanto la competencia lingüística, Amparo Tuzón, otra investigadora internacional que, que también. Este, está a favor de la diversidad lingüística y, y de los estudios sociales del lenguaje. Y por supuesto, eh, de la parte, en México, o como, como parte del proceso editorial de, eh, del Consejo Editorial de la parte mexicana, tenemos a Beatriz Arias, quien, es, quien fue Premio Real Acadon, Academia Española 2016 y que es una de las, import, de las lingüistas más importantes de México que, ten, que tenemos. De hecho, ella es miembro, es presidenta de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada. Con este apoyo internacional o en el ámbito nacional también y además el apoyo y la generosidad de gente que apoya la unidad académica de letras, hemos formado esta revista. Es coordinada por el doctor Alejandro García, ¿no? un escritor que fue durante 28 años maestro de la unidad académica de letras y que formó afortunadamente toda esta tradición eh, cultural de la que la revista se se goza o se aprecia, él es el coordinador de la revista, yo como directora de la unidad académica de letras la dirijo, me toca la parte administrativa, pero él es quien está a cargo de todos los textos. La, la revista se llama Redoma, por favor consúltenla, envíen con colaboraciones en la página, ahí está la dirección y los criterios editoriales. Bueno, muchas gracias, los invitamos, aquí les vamos a dejar la, la dirección y los invitamos a que la, la visiten y nos vemos hasta la próxima. Los orígenes del circo es el tema de la siguiente colaboración con la doctora Adriana Macías. ¿Nos acompañan? Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les voy a hablar de algo que a mí en lo personal me gusta mucho, el circo. De pronto lo vemos en muchos lados y a muchos nos parece como un espectáculo que es común o corriente, pero viene desde muchos años atrás. Su primer registro aparece desde el año 3000 en poblaciones de la, del Oriente Medio, como, bueno, como Grecia, la India, China, todos estos lugares, y tienen vestigios de que la actividad se remonta a prácticas como el malabarismo, la acrobacia, que también se relacionaban con prácticas o, ejerci o, o ejercicios que hacía el ejército. Estas prácticas no las hacía, bueno, pues cualquier persona tenía que haber años detrás de, de, de, de labor, de, de enseñanza, y con el tiempo fue un espectáculo que se transmitía a la gente. Los griegos establecieron plazas circulares donde producían o reproducían ciertas prácticas que hacía el ejército y con el tiempo se fue popularizando. Después los romanos lo incluyeron en una área también circular que establecían para llevar a cabo espectáculos más grandes donde incluyeron las peleas entre gladiadores y incluyeron animales para este, hacer un espectáculo más majestuoso. Aquí se hace popular la frase de circo y pan para que la gente olvidara los problemas políticos y se concentrara en la diversión. Con el tiempo otros espectáculos se fueron agregando al circo, que eran los payasos y las narraciones de historias espectaculares que iban de pueblo en pueblo contando historias maravillosas sobre lo que pasaba en otros lugares y la gente se emocionaba tanto que colaboraba con los artistas dándole cooperación. Así se fue haciendo popular el espectáculo y en el Renacimiento este, se, este circo se volvió popular. Digamos que este, se volvió de luces y de elegancia, incluyendo espectáculos pues, más, más emocionantes con música, con animales y en este tiempo pues, bueno, ya todos participaban en la actividad. Para el México prehispánico también tenemos registros. Este circo o esta práctica circense, se queda registrada en, en figurillas cerámicas como son este, el acróbata en, la, en el contexto olmeca, que es más o menos del año 800 a.C., y pues tenemos la práctica de los voladores de Papantla, que se viene practicando en contextos clásicos y, este, y del altiplano pues como una actividad regular, pero que no cualquiera hacía. Sin embargo, en la época colonial también se incluye el circo este, como una actividad popular donde iban incluso este, bueno, la gente importante de clase alta, iban elegantes para participar sobre el espectáculo y con el tiempo ya entrada la revolución también se volvió un espectáculo popular. Tan es así que Pancho Villa favorecía el espectáculo del circo y se, se valió del tren para llevarlo a diferentes poblaciones y que toda la gente disfrutara de este gran show. Se dice que fue tan popular que había más de 4.000 artistas en el espectáculo, imagínense la emoción y la variedad de, de, de actos que había en estos espectáculos, que en la actualidad todavía seguimos reproduciendo el circo y una de las herencias más remotas es el Circo Ataide, que tiene más de 80 años de herencia en el, en la, en la, en el acto y que nosotros podemos disfrutar comúnmente en nuestras ciudades. Espero que a ustedes como a mí les guste el circo y lo disfruten cada día. Gracias. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que trata la Defensoría Universitaria? Conozcámoslas a continuación. Hola, ¿qué tal? Hoy día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Manuel Rodríguez Baladez, presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por su invitación. No, gracias a usted por volver a participar con nosotros. En la emisión pasada estuvimos platicando un poquito sobre qué es y para qué sirve esta Defensoría y ahora nos gustaría preguntarle cuáles serían los casos más frecuentes que surgen en esta Defensoría o cuáles son los que podrían eh, competir para que apoyen a, a estos universitarios. Bueno, en principio de cuentas el Estatuto de la Universidad Autónoma de Zacatecas en su artículo 88 señala cuáles son las atribuciones de la comisión. El primero es representar los intereses de los universitarios en las controversias que se susciten con los órganos de gobierno y contra eh, las que se generen en dependencias de la universidad, vigilar el debido cumplimiento de las normas jurídicas y administrativas. O sea, la Defensoría es un órgano que debe de velar por la legalidad. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Miren, las causas más frecuentes... Eh, bueno, primero hay que decirlo desde que se creó hasta la fecha Son un promedio de 113 causas por año que atendemos En eh, su mayoría eh, son por eh, que se le niegue el derecho a un estudiante a presentar sus exámenes Teniendo derecho según el reglamento escolar y el estatuto ¿verdad? Eh, El ordinario, el extraordinario, el título dos por conflictos entre los propios estudiantes Que pueden ser desde violencia física o, ver, o violencia verbal, también puede ser por que te nieguen derechos, eh, los más sonados son este, eh, por tesis profesionales, por ejemplo, donde acusan que hay eh, una indebida utilización de la información, eh, algunos casos muy contados sobre acoso, acoso sexual, eh, muy, muy común el bullying, el bullying eh, estar Haciendo estragos en la persona por sus características personales, físicas, intelectuales o religiosas. Uh -huh. eh, esos son los casos más comunes en la universidad. Uh -huh. este, pero en lo general ¿no? tenemos una sociedad universitaria muy moderna, muy plural. Uh -huh. Y bueno, para los universitarios que nos estén escuchando ahora mismo y que podrían tener algún problema o algún... Eh, pues alguna situación como esta, ya lo comentamos en la emisión pasada, pero pues también para que lo apunten y lo anoten, ¿dónde podrían eh, buscarlos para que los ayuden o que los apoyen de esta manera? Estamos en el campus Huás siglo XXI en el edificio del CASE, el teléfono del presidente de la comisión, su servidor, es 492 0598 Pueden llamarnos a cualquier momento, pueden ocurrir. Ahí les vamos a dar asesoría o ahí les daremos los formatos para iniciar un proceso de investigación. Y Inmediatamente también nos ocurrimos con, con las autoridades universitarias. Hemos resuelto muchos problemas que no han, eh, pues, valga la redundancia, resuelto la vida y los problemas que los estudiantes tenían con eh, su titulación, con su examen, con el maltrato, etc., y hemos logrado llegar a un buen acuerdo. Qué bueno, ¿no? Y nos parece perfecto esta asociación, bueno, esta, eh, pues esto que apoya los derechos de los universitarios. Así que pues supongo que surgen más dudas sobre esto, pero ya lo estaremos platicando en una próxima emisión. Así que agradecemos la participación del doctor Juan Manuel eh, Rodríguez Valadez, presidente de pues, de, esto de los derechos de los universitarios. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amables. El coordinador del proceso de reforma universitaria, doctor Raúl Delgado Weiss, nos habla de la importancia que tiene esta reforma en la unidad académica preparatoria. Hola, me encuentro con el doctor Raúl Delgado Weiss, el coordinador de la Comisión de Reforma de nuestra universidad. Doctor, me gustaría mucho que nos platicara cuál es la importancia de que la unidad académica preparatoria esté en su proceso integral de reforma. Bien, es para nosotros un, la preparatoria es fundamental, la unidad de educación media superior es fundamental para, para la reforma integral también de toda la universidad. Entonces el hecho de que estén en una reforma integral también de la PREMPA, que está por supuesto articulada al proceso general de reforma, es, es, es muy importante, la preparatoria es un piso fundamental de toda la universidad. De aquí, yo, yo diría, nos, nos sostenemos en cierto, en cierto modo la universidad, eh, es un soporte eh, importantísimo. También la, la preparatoria, lo he dicho varias veces, ha sido un pilar fundamental de todas las reformas que ha tenido la universidad. Eh, fue un pilar fundamental en la reforma muy importante que tuvo la universidad después de la de ser universidad autónoma en 1968 y 1971. Fue un, un pilar fundamental de esa reforma que le otorgó un carácter popular a esta universidad, de ahí datan los comedores y las casas de estudiantes y sobre todo ahí se llevó una perspectiva de transformación eh, inspirada en alguien que para nosotros es fundamental, que es Pablo González Casanova para esta reforma. Eh, y las demás reformas también han tenido, han contado con una participación activa de la, de la unidad académica de preparatoria y, y estamos seguros de que en esta reforma integral de la universidad, la preparatoria va a desempeñar un papel fundamental. La unidad académica preparatoria que encabeza la doctora Angélica Colín Mercado, ¿considera usted que tiene el potencial necesario para llevar a cabo estos procesos? Por supuesto que, lo, que los tiene. Eh, eh, bueno, yo conozco a muchos profesores y profesoras de la unidad académica de preparatoria. Yo sé del enorme potencial que tienen eh, y su voluntad también de contribuir al desarrollo de, de esta universidad. Entonces, yo estoy seguro de que la universidad y la unidad académica preparatoria va a cumplir un papel importantísimo en este proceso de reforma, veo con muy buenos ojos todas las iniciativas que han tomado para lograr esta reforma integral eh, propia de la preparatoria y que, insisto, está siendo articulada como un pilar fundamental, como un piso, un soporte de todo el proceso de reforma de esta universidad. Bueno, ayer que se tuvo la presencia del doctor Juan Pablo Arroyo, subsecretario de nivel medio superior de la Secretaría de Educación Pública, ¿cuál es la visión que usted nos da sobre su charla? Bueno, yo creo que, que parte de, de varias ideas que son importantes y que compartimos. Yo aquí sobre todo quiero señalar que nosotros somos también una universidad autónoma, como él mismo lo reiteró al final de su, de su charla. Eso, eso es muy importante. Eh, yo creo que, lo, lo que los principios de los que él está hablando son principios que nosotros también hemos eh, considerado importantes para la reforma que estamos realizando en la universidad. Eh, entonces yo creo que hay puntos de, de coincidencia con el proceso que estamos llevando a cabo en esta universidad y que van a ser, yo creo que fundamentales, pero insisto, lo importante es que desarrollemos autónomamente este proceso. Muchísimas gracias, doctor Raúl Delgado Huélez. Veamos a continuación un proyecto más del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Mi nombre es Jesús Antonio Nada Pintor, soy estudiante del doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde estamos trabajando con un sistema de posicionamiento en tiempo real. Localización es el proceso por medio del cual determinamos la orientación y posición de un objeto en el mundo. Quizás la tecnología más utilizada para ello pues sea el GPS, que nos ha permitido desarrollar aplicaciones de navegación, entre otras más variadas. Sin embargo, existen aplicaciones en las cuales el GPS puede no ser la tecnología más adecuada. Por ejemplo, aquellas que se desempeñan en interiores o aquellas que requieren de una precisión de hasta centímetros. Para ello existen tecnologías más adecuadas, como por ejemplo la implementada de nuestra investigación, que es radiofrecuencia de ultraweight band, que se utiliza principalmente para el desarrollo de sistemas de posicionamiento en tiempo real y que puede alcanzar una precisión de hasta 15 centímetros, ideal para este tipo de aplicaciones. Nuestro objetivo es... Eh, aumentar la precisión que ya tienen estos sensores a través de la fusión de diferentes sensores como por ejemplo eh, acelerómetros, giroscopios o utilizando también otras tecnologías como por ejemplo visión por computadora, entre otras más. Nuestra hipótesis es que fusionando estas tecnologías y aplicando eh, técnicas matemáticas vamos a aumentar la precisión en la estimación del, de la posición de un objeto utilizando esta tecnología. Eh, esto nos va a servir a futuro o nos puede servir a futuro para el desarrollo de mejores aplicaciones como por ejemplo en, en el control automático o en sistemas de eh, posicionamiento de vehículos no tripulados que requieren de una precisión muy alta. Además, pues también hemos desarrollado un toolkit con esta tecnología, eh, un toolkit educativo que nos va a permitir eh, enseñar a los estudiantes conceptos espaciales eh, como por ejemplo dinámica, eh, sistema de control, eh, sistemas cartesianos, por ejemplo, eh, control automático, eh, entre otras más que eh, puedan implementar o, o que requieran del concepto de posicionamiento. Para ello también hemos implementado una metodología que se llama la metodología de la mecatrónica educativa y que eh, ayuda a los estudiantes utilizando prácticas interactivas y artefactos, como por ejemplo el toolkit desarrollado, a apropiarse de conceptos mecatrónicos, en este caso que tengan que ver con conceptos espaciales y que estamos eh, utilizando a través de esta tecnología de ultraweb. Y bueno, en un futuro esperamos que nuestra contribución a la investigación en torno a este, esta tecnología pues sea una mejora en la precisión. Muchas gracias. El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, nos habla sobre cómo influyen las remesas de dinero a la economía de nuestro país. Bienvenidos una vez más a esta cápsula de economía con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí agradeciendo el que nos hayan invitado nuevamente. Bueno, como les recordamos, pueden mandar sus preguntas a la dirección que tenemos en la parte de abajo. Esta pregunta nos la hizo Tania y nos dice, ¿cómo influye la migración o afecta a la economía mexicana? El fenómeno migratorio de nuestro país es un fenómeno que se da de América Latina, principalmente hacia los Estados Unidos, pero también hacia otras partes del, del mundo hay un elemento sumamente importante desde el punto de vista económico para las economías de los países que trasladan principalmente mano de obra a los estados unidos la pregunta específica de cuál es el efecto viene en dos sentidos la primera la gente que se va a trabajar a los Estados Unidos principalmente es gente que aporta recursos a través de las mentadas llamadas y traídas remesas. Bueno, la importancia que tienen justamente las remesas para los países, las comunidades y las áreas a donde llega ese recurso. En esa tesitura, la migración o el fenómeno migratorio representa para las economías de los países y concretamente para la economía de nuestro país una parte fundamental para que haya un desarrollo económico, para que el proceso productivo de estas regiones tenga además un comportamiento positivo, ¿por qué? porque se reactiva toda la economía el consumo, la construcción, los servicios, toda la parte esa, entonces es muy importante hay que recordar que nuestros migrantes han mandado, en el caso de nuestro país, eh, remesas históricas arriba de los 51 millones de dólares en ese sentido y lo que llevamos del año también hemos tenido hasta ahorita un récord de remesas recibidas. Entonces, si nosotros multiplicamos y sabemos el, el, el contenido y la importancia, pero sobre todo la relevancia, de lo que implica el fenómeno migratorio para la recepción de recursos del extranjero, pues es sumamente importante. ¿no? Maestro, ¿en la actualidad sigue fuerte la entrada de remesas al país? Muy fuerte y sobre todo muy importante. Ante las condiciones actuales que estableció el gobierno de centralizar todos los recursos, hay que recordar nada más como un dato específico, se eliminó el 3x1, que era un programa muy importante que se tenía con los migrantes de los Estados Unidos y que a través de, de ello se reactivaron una serie de, de, de actividades en, en los pueblos, en la región, en los municipios, en los estados. Bueno, se elimina ese programa. En el caso de Zacatecas ahorita tenemos el 2x1, el, el programa 2x1. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues obviamente a la importancia que tienen las remesas. Históricamente, sobre todo el año pasado y lo que tenemos de este año, hemos recibido montos muy importantes de, de recursos que han permitido que estados, municipios o las zonas, los, los poblados en donde se han recibido, en donde han recibido esos, esos montos, pues solamente tengan una reactivación económica importante. Aquí hay un detalle también que es interesante que nosotros lo comentemos, que es, se refiere a que el 97% de esos recursos se comen, es decir, no se utilizan para invertirse en algo productivo, sino por el contrario, se utilizan para comer, para vestir, para calzar o para medicinas. Entonces, esa es la parte fundamental y la irrelevancia que tienen las remesas. O sea que se utilizan para el gasto del día a día. ¿verdad? Exactamente, efectivamente. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que en la parte de aquí abajo aparece nuestra dirección, donde nos pueden mandar preguntas, dudas que tengan para el maestro y nos vemos hasta la próxima. La siguiente colaboración de Noticiencia nos dará a conocer una novedosa técnica para la detección de cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Esto es Noticiencia y nos acompaña en este caso Frida Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Frida? ¿Qué tal, Juan Antonio? Y lo recibimos con una noticia espectacular. Resulta que una discapacidad como la ceguera tiene sus ventajas cuando se trata de detectar el cáncer de mama. Hay mujeres ciegas que ofrecen el servicio de palpación de mamas con muy buenos resultados. Claro que sí. Y pues bueno, el cáncer de mama eh, debe, detect debe detecta detectarse en una temprana fase, y pues bueno, con este objetivo eh, se emplean diversos métodos para poder lograr, pues esto, ¿no? Combatir el, el cáncer de mama. Como sabemos, cuando falta un sentido se desarrollan todos los demás, y en el caso particular del sentido de la vista, abusa el sentido del tacto. Es esto lo que se usa para que algunas señoras en Alemania, algunas mujeres en Alemania que han perdido la vista, se dediquen a tratar de detectar el cáncer en mamas de otras personas. La autopalpación sigue siendo uno de los factores más importantes para la detección de cáncer. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando se trata de algo más fino, más delicado y que no sea traumático para la mujer, la palpación por un tercero puede tener grandes ventajas. Claro que sí, y bueno, hablando ya específicamente eh, de una mujer ciega que emplea este procedimiento, se llama Christine Kanetsky, ella ofrece un examen de palpación detallado de las mamas, y bueno, esto en los consultorios ginecológicos lo llaman como tactilografía, así está llamado para poder eh, lograr eh, detectar esto. Y es ya un instituto que... Eh contiene en su interior un panel de 60 señoras que detectan a través de, de la palpación el cáncer en otras señoras. En Kanetsky no es una improvisada, ella se ha preparado muy profusamente y invierte una hora aproximadamente en cada palpación yendo desde los ganglios, las mamas, las axilas y todo el pectoral buscando alguna anormalidad en ellos. No, pues claro, súper detallado este procedimiento y así como lo estábamos mencionando, pues Kanetsky lleva 10 años como examinadora táctil. Imagina que 10 años. Todo una vida casi y pues esto ha contribuido muchísimo para salvar decenas de vidas que han eh, padecido de este... Pues triste me, este triste caso, ¿verdad? Este es triste caso, Y luego, eh, este, este procedimiento ya se ha institucionalizado y recibe el nombre técnico de tactilografía y se practica en Alemania a través de un servicio que se llama el Discovering Hand Service y que fue fundado en 2011. Así que si usted tiene algún problema, podría ser que le fuera de utilidad los servicios de la señora Knetzky. Así es, y bueno, por último, pues Frank Hoffman es el creador e ideólogo de esto y pues él comenta que ya existen más de 60 examinadoras médicas táctiles ciegas o con alguna discapacidad visual, así que ya esto pues ya está reconocido, reconocido eh, perfectamente. Y ojalá que se extienda al resto del planeta. Pues esto fue Noticiencia, nos despedimos Frida, hasta pronto. Hasta pronto Juan Antonio. Público, hasta pronto. A continuación los invitamos a conocer un proyecto cultural muy interesante impulsado por universitarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Multiverso Was y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Ana Beatriz Soriano y pues ella nos va a venir a platicar un poquito sobre este proyecto que tienen, que es una casa cultural llamada El Parche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Pues estamos un poquito eh, intrigados sobre de qué trata este proyecto y pues básicamente cómo surgió. ¿Podemos empezar a explicar sobre eso. Claro que sí. Mira, eh, Casa Cultural El Parche surge ahora sí que con las intenciones de poder generar un espacio de intervención comunitaria. Y que tengan que ver con, con el desarrollo de talleres eh, pues, artísticos y culturales para los niños, jóvenes y pues también adultos, ¿no? Esa es, esa es la primera intención. Por ahí del 2020, inicios de la pandemia, fue cuando eh, Casa Cultural quiso eh, iniciar y bueno, nos arriesgamos aún así con la pandemia a iniciar este, uh -huh. este proyecto, pero nos ha ido bastante bien y prácticamente es lo que hacemos en Casa Cultural del parche Muy bien. Y bueno, no sé si hay, eh, tienen como talleres o qué actividades realizan ahí. Sí, ahorita eh, la Casa Cultural El Parche solo maneja los, las actividades relacionadas a la danza o al cuerpo. Uh -huh. eh, hemos estado también dando algunos talleritos de pintura y de expresión este, corporal. Uh -huh. Y eh, pues es prácticamente ahorita lo que, lo que trabajamos en Casa Cultural El Parche. Casi más que nada el cuerpo y, y la danza. Y bueno, ¿de edades? De edades, estamos trabajando desde niñitos muy chiquitos, de lo que le llaman el, el baby, este uh -huh. nivel de. recibimos desde un año y medio a los tres añitos, y luego, bueno, ya van subiendo en las categorías, este, hasta jóvenes, ¿no? En mayores de edad. Ah, perfecto, pues ahí está también, por si alguien se está animando, si tiene en mente, pues. porque creo que son actividades que enriquecen mucho el cuerpo la mente el alma sí. además nuestra intención principal es como justo hacer comunidad más allá de de la actividad física que claro es la importante uh -huh. eh, nos interesa mucho hacer comunidad claro y bueno, no sé si nos quieres platicar, pues, algún pro proyecto que tengan próximo. Estamos ahorita haciendo unas intervenciones en algunos bazares culturales que se están generando aquí en el Estado. Uh -huh. eh, bueno, además de nuestras clases y el entrenamiento, uh -huh. eh, pero eh, las actividades próximas son esas eh, presentaciones que hemos estado realizando. Ahorita nos falta por definir nada más la fecha, claro. pero este, estamos trabajando con varias chicas del colectivo VA Artist también. Uh -huh. Ellas generan estos proyectos en las calles de hacer bazares eh, pues, eh, culturales uh -huh. y ahí estamos con ellas trabajando. No, pues les deseamos el mejor de los éxitos. Y bueno, Beatriz, no sé si para finalizar con esta mini entrevista, eh, para la gente que esté interesada, no sé si quieras hacerles alguna invitación, dónde pueden encontrarlos también para buscar más, más información sobre sí, esto. Sí, claro, mira, les dejo ahí el nombre de las redes, que nos pueden buscar en Instagram o Facebook como Casa Cultural El Parche. Eh, también, bueno, mi... Mi contacto 492-204-7993 y ahí puedo darles, desglosarles un poco más la información, también cómo está lo de los costos, las edades, ¿no? los intereses de cada quien. Ahí está, pues perfecto, pues agradecemos mucho la participación de Ana Beatriz Soriano, que pues nos vino a platicar un poquito más sobre esta casa cultural que se llama El Parche, ahí está pues la invitación para todos los que estén interesados y pues muchísimas gracias, aquí tienes tu espacio. No, muchas gracias por la invitación y pues los esperamos ahí, síganos ahí en nuestras redes, Casa Cultural El Parche. Gracias por acompañarnos en Multiverso UAS. Sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y esperamos verlos en la siguiente emisión. ¡Hasta pronto!